Señor Presidente, señorías, buenas tardes. Nos gustaría dividir esta intervención en tres apartados, el proceso, puntos favorables y puntos desfavorables del texto que hoy se nos pone a nuestra consideración y una reflexión final. El proceso del proyecto de ley por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual aprobada por el Real Decreto Legislativo 1 barra 1996 del 12 de abril y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español dos directivas europeas, la directiva 2014 26 y la directiva 2017-1564. No ha sido fácil conseguir un amplio consenso de reforma en el Congreso y lo que esperamos también sea un amplio consenso en esta Cámara ha sido difícil en numerosas ocasiones ha estado a punto de romperse. Por ejemplo, los últimos movimientos de, en esta Cámara por parte de, del Grupo Popular. Pero, afortunadamente, el gran acuerdo y la lectura de un texto que está a la altura sigue vivo a pesar de, de su fragilidad. Esperemos que el último trámite en el Congreso con el texto resultante del Senado acabe bien. Evidentemente. La lectura de puntos favorables y desfavorables puede tener múltiples lecturas, según en función del escaño que se ocupe, pero para nosotros, para el Grupo Unidos Podemos en Común Podemos en Marea, nos gustaría resaltar el haber de favorables cuatro puntos. El primero, la finalización de la práctica conocida como la rueda, como rueda, perdón, que en el que con prácticas casi tipificables jurídicamente, algunos se llevaban pingües beneficios. La rueda es mala para el ecosistema musical español, es un agujero por el que se han colado numerosos fraudes, menores y mayores, y es problemática en todos los sentidos, privativa en muchos e inaceptable en casi todo. El segundo aspecto, la introducción de la trazabilidad en los artículos 175 y 177, necesitamos incorporar al ordenamiento jurídico español en materia de propiedad virtual el principio de trazabilidad, esto es, que la gestión colectiva entre recaudación y reparto sea de líneas continuas, sin agujeros, sin saltos, sin vacíos, que toda esa gestión de, de líneas continuas… Pensamos también que la incorporación de la trazabilidad al ordenamiento jurídico puede ayudar a acabar con una vieja figura de la gestión colectiva en España conocida como el, como el repertorio pendiente de identificar. Tenemos un montón de mecanismos, de herramientas tecnológicas que nos permiten identificar cada vez más y mejor, y mejor repertorio, hacerlo con mayor precisión, hacerlo en todos los momentos del día y en todos los soportes. Es fundamental que avancemos en esta dirección, la, identif la de identificar el repertorio de manera apropiada. ...y que abandonemos las viejas prácticas del repertorio pendiente de identificar. El tercer aspecto eh, que contempla, contempla las medidas de control de las SGAE. Se le añaden medidas de control para las entidades de gestión que recaudan más de 100 millones de euros... ...tales como que el órgano de control interno esté compuesto por igual número de miembros externos e internos a la entidad, o lo que es lo mismo que por cada persona que nombre la entidad, o por cada miembro de la de control, entidad que se, ah, perdón, o por, por cada miembro de la entidad que sea nombrado por el organismo de control, la entidad deberá nombrar una persona ajena a ella misma, lo cual garantiza un equilibrio y un debate sobre cuál debe ser la gestión de la entidad. Eh, gestión de la entidad, sobre la salud interna de la entidad y sobre todo en lo relativo a la gestión. No lo olvidemos de los derechos de otras personas. La unanimidad aquí es muy sana y creo que ha ayudado a que avancemos rápidamente. Los autores y tenedores de derechos van a poder trabajar más fácilmente con diferentes entidades, evaluar positiva o negativamente la gestión que hace su entidad su entidad de referencia, de sus derechos y otras opciones, otras posibilidades de gestión. Es importante que esta movilidad se dé con naturalidad, como corresponde a un mercado abierto, como corresponde a un mundo abierto y a un ecosistema digital cada vez más conectado. La inclusión en comisión de nuestra enmienda en el artículo 31 ter para incluir formatos digitales eh, se basaba en que eh, lo basábamos en que el artículo 2.1 de la Directiva 2017-1564 del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de septiembre de 2017 viene a entender dentro del concepto obras y otras prestaciones no solo las obras tradicionales o impresas en forma de libro, diario, periódico, revista u otros tipos de textos escritos, sino también las publicadas en formatos digitales y en formato audio. Por ello, consideramos que deben incluirse expresamente estos supuestos a fin de reconocer mayor protección a las personas con discapacidad en el actual entorno de auge de los medios digitales en coherencia con el espíritu y finalidad de la directiva. Aprovechamos a, a, a, a, <coughs> para agradecer perdón, a los grupos que dieron apoyo a esta enmienda en comisión. Como ya se ha dicho al principio, y por ello hemos mantenido la enmienda, se encuentra en la parte de cuestiones negativas como el que ha quedado como ha quedado redactado el artículo 195, pues queda redactado que un redactado que conduce a confusión. Es poco garantista, y como no hay acuerdo amplio entre las fuerzas políticas con representación en esta Cámara, a nosotros como Grupo Unidos Podemos, nos gustaría que volviera al redactado original de 1996. Haciendo un ejército de pros y contras, entendemos que este texto puede tener nuestro voto afirmativo y volver al Congreso, donde finalmente se aprobará. Pero antes de acabar, querría finalizar con una pequeña reflexión al respecto de la ley de la propiedad intelectual en este país. Debemos afrontar que la sociedad y el mundo ha cambiado, y así la producción, consumo y disfrute de la cultura. Y por ello, a medio plazo, deberíamos pensar en una reforma integral de la ley y no coyuntural, porque hay que poner dos directivas. Hay que garantizar la neutralidad tecnológica y asimilar los nuevos usos sociales provocados por el cambio tecnológico, tecnológico que clarifique las situaciones y que no incurra en ninguna presunción de culpabilidad asociada a la transformación social y cultural provocados por las modificaciones tecnológicas o el cambio tecnológico que no conoce límites. Por ello, más pronto que tarde habrá que afrontarlo y abordar una reforma íntegra. Muchas gracias.